Te encuentras solo y angustiado Sin encontrar una salida a tu dolor O oh, un doctor que te diga que te está pasando Ya no puedes más Tu carga es pesada y tu vida se está perdiendo. lo que promete Y de la mano lleva tu preocupación La vida te ha pagado como un alto precio Y no pudo pagar desde que nació